Hola, yo me llamo Ángela Ramírez. Tengo cinco hijos. Hace 23 años que estamos viviendo acá. Necesitaba mandar a construir mi baño, que hace mucho que quería. Nada más que tenía el water y el lavatorio. Faltaba el piso, me faltaban todos los accesorios los demás. Y le agarraba mucho moho. La pared ya se estaba cayendo luego a pedazos, por el molde. La humedad que había y... Era un desastre. Siempre estaba así el baño. No podíamos mejorarlo porque costaba mucho y los albañiles que me venían a pedir su servicio eran inalcanzables, eran caros. Una persona se acercó y me hizo una invitación del programa que estaban haciendo Ávila. El, el programa que estaban haciendo era muy interesante porque no, no es que vos tenés que darle todo al contado, o tenés que pagar de a poco y que... Lo más importante para mí fue que teníamos que pagar eh, la mitad nosotros y la mitad lo de hábitat. Y además mostraron las fotos y eso así como quedaba el baño y eran lindos. Y me animé ahí. Y después de, a ver, tres, cuatro reuniones ya empezaron a venir ya. Para mí que es un sueño Real, hecho realidad porque hace mucho que yo quería antes yo le ponía ahí a mi hija a lo menos le ponía en su bañera y ya está, ahora no ella ahí se sienta en el piso y ahí no vaya a se bañar porque ahora ya es lindo hasta ella me dice así qué lindo que es tu baño mami me dice te da una sensación muy linda yo soy Miriam Dello que hace 22 años que vivo acá en, en esta zona de Guasubira con mi marido y mis cinco hijos antes yo, cuando empezamos acá teníamos una sola pieza y teníamos un, un baño común, que no tenía ni, eh, ni, ni inodoro ni nada y prácticamente no tenía ni pared ni techo ni nada, solo con carpa y eso. Y mi hijo, me trajeron una nota que dijo que la escuela entró en un, en un proyecto de, para el mejoramiento del baño. Y me trajo una nota y la verdad me interesó. Me mandaron a llamar a la reunión y nos fuimos. Y lo que más me interesó fue que me dijeron que tenía que pagar solo la mitad y además era cuota. No tenía posibilidad de pagar así de uno para hacer mi baño. Ellos cambiaron todo, pusieron todo nuevo, el inodoro, y el azulejo y el piso, la ducha y eso todo cambiaron. Cambió mucho porque algunos vienen y entran, ¡ay, qué lindo tu baño! Y esa, por ejemplo, te, te emociona porque algunos vienen entran ya no tienen más vergüenza de decir, entrar a mi baño está un desastre o algo. Y además que es más limpio. y Yo le digo a las amas de casa, a las mamás que no tienen posibilidad de tener un baño así terminado como yo, que se pongan a la fila y entren en este proyecto de hábitos. Una mi hija me dijo, ay mamá no quiero salir más del baño, porque le gusta irse al baño, demasiado le gusta. Soy Blasia Domínguez, eh, tengo 31 años, vivo en la zona de Potrero con mi marido, tengo una hija de 6 años, un hijo de 15 años y me enteré sobre el tema de hábitat por medio de la escuela de mi hija, que es la escuela San Blas. Anteriormente teníamos un baño que no era muy agradable, que digamos, por revoque y siempre añoré tener un baño saludable más por mis hijos. Yo le decía anteriormente a mi marido que ya quería un baño saludable con azulejos, que no quiere mejorar su baño ahora. Eh, todas las mujeres queremos un baño lindo, con un espejo, todo bonito. ¿verdad? Le dije yo a mi marido y él se convenció también. Yo hice todos los papeleos que se tenía que hacer, en un ratito fue todo eso. Y en menos de una semana ya vinieron, nos trajeron todos los materiales, todo espectacular, Le elegimos los colores, nos gustó bastante. Y en medio de una semana ya se, se terminó el baño como está ahora mismo. Anteriormente, por ejemplo, cuando tenía visitas, ¿verdad? Que me pedían pasar al baño y yo no podía negar, aunque me dé pena, él le dejaba pasar, no había de otras, ¿verdad? Pero ahora que tengo un baño hermoso, un baño moderno, ¿verdad? Le digo a la gente que venga, pasen, pasen, ¿verdad? El baño ahora. Y le doy gracias a Vita por, el, por brindarnos un baño saludable.